Eh, para Ciudad Hualá, nos encontramos con la señora. Alicia Liaga. Eh, señora Alicia, tengo entendido que ya pasó sanidad por aquí, sus entes fiscalizadores, ¿cómo encontraron todo? Todo bien, y lo que lo exigieron es que pusiéramos un cartel que, que diga no fumar. Ok, señora Alicia, cuéntenos, eh, para qué, a, ¿con qué fines está este puesto? ¿A quién beneficia? Eh, somos dos vecinas que estamos haciendo esto para nosotras mismas. ...y lo que ofrecemos es cocimiento, soripanes, eh, mote con huesillo... ...y más tarde yo creo que una surrasca. Ok, eh, para Ciudad Aguala...